desde la línea número 5 pasa el tiempo pasa lento siento corazón latir por dentro escribo lo que siento en el cuaderno y con esto lo expreso veo gente de todos estilos y tipos cada momento en la línea número 5 contemplo mi templo busco el motivo de lo que vivo y exprimo conocimientos hoy estoy contento por lo que siento por lo que siembro por haber decidido cederlo al pueblo desde el instante de haber nacido sin saber el objetivo se presentó lo acontecido no sé si será del maldito don concedido Pero me siento a gusto sobre lo conseguido Por hacer algo que por mí nunca fue concebido Después de crearlo, sentirme realizado Grabarlo y colgarlo aunque pocos lo escuchen Escribo para que ellos siempre disfruten y luchen Escribo por el trabajo de tu madre en casa Escribo por la desesperación de tu padre Escribo por la escasa falta de costumbre De dar al que por el frío que pasa Necesita lumbre no llegaré a la cumbre, no venderé por encima del precio Al menos lo que tengo lo cuido y lo aprecio Amaré a mi familia y mascotas, no aborrezco tener más cosas Caminaré a solas, pero ajustada a la botas de siete leguas Para callar malas lenguas que solo saben dar coces como yeguas Esperan que te muevas y que les te das la comida Que tantos días te tocando se me caen los anillos por dejarme las uñas Va bien porque no llevo solo guantes Recubre mis manos, quiero volver a lo de antes Cuando no existían diamantes ni petróleo por el que matamos ...lo que siento en el cuaderno y con esto expreso veo gente de todos y lo siento cada vez. por encima del precio al menos lo que tengo de la precio A la familia y mascotas no aborrezco tener más cosas caminaré a solas con ajustada en la bota siete lenguas para callar malas lenguas que solo saben dar goces como yeguas, esperan que te muevas y que les cedas la comida que tantos días te coto tenerla pero ese lo o comerla no se me caen los anillos por dejarme las uñas también porque no llevo solo guantes recuro en mis manos quiero volver a lo de antes cuando no existían diamantes el petróleo por el que matamos